Ojo a este dato que se está presentando en las últimas horas y su relevancia se centra en los ejercicios del Pacífico que se están realizando por parte del ejército ruso. Y en la visita del flamante portaaviones de China, el Liaoning, que se ha unido a estos ejercicios navales que está realizando en Moscú. Luego de la visita que realizó el máximo jefe de la cartera de la defensa de Pekín, Li Chanfu a el Kremlin que fue allí a ponerse en a tono y a disposición de Sergei Choigu, quien es el ministro de la defensa de Rusia, para unirse y defender la soberanía incluso de los dos países, incluso se habla de una propuesta de defensa de la estabilidad global. Es el mismo diario Daily Mail que encendió las redes dando a conocer la noticia de la llegada del más importante ícono de la defensa del gabinete de Jinping a la parte occidental del Océano Pacífico. Y la información la viene siguiendo muy de cerca está siendo monitoreada por parte de los altos mandos del departamento de la defensa del norte que ven que a pesar de todos los llamados a pesar de todas las advertencias para que el gigante asiático no evada las sanciones con rusia sobre los pasos que están dando con la federación para evitar que ayude indirectamente a moscú a superar las sanciones occidentales no lo ha podido evitar este tipo de acercamiento entre las dos potencias que ahora con este involucramiento de peso pesado de las armadas de las dos potencias Pekín y el Kremlin envían un mensaje literal a la OTAN. ¿Están listas para defender la paz de Asia-Pacífico? ¿Será ese el mensaje? ¿Cuál será la respuesta del norte ante este nuevo desafío por parte de sus más aférimos rivales? ¿Habrán acciones contra Jinping eh, por parte del Tesoro, teniendo en cuenta las advertencias del Tesoro en Washington sobre las consecuencias que se le viene a Jinping por su apoyo a Moscú para evadir o ayudar a evadir a Putin las sanciones impuestas por Occidente? Está clarísimo mis estimados que habrá respuesta del pentágono a estas maniobras en el pacífico junto con la OTAN y por supuesto que esperamos esa información para darla a conocer en nuestro canal pero sigamos con la llegada de el Liaoning según la información que están presentando los medios de China se dice que la armada del ejército popular de liberación ha involucrado el portaaviones Liaoning en los ejercicios que tienen lugar en la parte occidental del océano pacífico es lo que están diciendo los medios chinos durante las maniobras los militares chinos entrenan métodos eficaces de la defensa antiaérea, antisubmarina, ejercicios de confrontación cercanos al combate real, precisó el medio. El portaaviones permaneció en estado de alerta, mantuvo su armamento y equipo listo para el combate. Además, los militares chinos manejaron con cautela y respondieron de manera efectiva a supuestos buques y aviones de guerra extranjeros que realizaron un reconocimiento cercano, siguieron y monitorearon la flota de portaaviones china. La Armada del Ejército Chino cuenta con tres portaaviones. Primero, el Liaoning, construido en 2012 con base en el crucero de portaaviones pesado soviético inacabado Bariak, que fue comprado a Ucrania. El segundo es el Chandong, construido basándose en, en el Liaoning en 2019. Y el tercero y el más avanzado, el Funjian, votado en 2022, el cual solamente cuenta con tecnología china, tiene un desplazamiento de más de 80.000 toneladas y está equipado con catapultas electromagnéticas. Más noticias internacionales. Y en las últimas horas presten atención a este dato, porque el Pentágono está evaluando el impacto que tendrán los tanques Abrams en Ucrania. Según mi ley, estos tanques son los mejores del mundo y podrían darle un vuelco total a lo que es el conflicto en el campo de batalla, pero también dice que no son una panacea. Vamos a mirar un poquito sobre toda esta información. Como lo decimos, el Departamento de la Defensa está evaluando qué impacto van a tener los tanques Abrams en Ucrania. Los tanques M1 Abrams, que Washington ya tiene en sus planes enviar a Kiev, dice no serán una panacea, pero el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Mark Milley, esto lo dijo a los medios de comunicación, en conjunto con el secretario de la Defensa, Lloyd Austin. Voy a citar las palabras del funcionario militar estadounidense. Ya saben, dijo Milley, soy parcial, pero creo que el tanque M1 es el mejor del mundo. Milley dijo a los periodistas asegurando que, en su opinión, el tanque M1, cuando lo entreguen, marcará diferencia en el desarrollo del conflicto. Pero escuchen atentos entre líneas el mensaje. Pero también quisiera advertir que en la no hay una bala de plata, reconoció el alto cargo militar, los resultados de las batallas dependen de muchas variables y en este caso habría que asegurarse de que los tanques que se utilizan tengan armas combinadas con infantería mecanizada y artillería, explicó así que no hay una bala de plata en este caso, pero creo que el tanque M1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 combinadas en combinación con infantería mecanizada los Bradley serán muy eficaces prometió Mark Milley a finales de enero el norte aprobó el envío de 31 tanques M1 Abrams a Ucrania y Joe Biden prometió que Washington también proporcionará el entrenamiento necesario para operar estos carros de combate ponte al día con la información y atención porque Alemania está preocupada por la pérdida de terreno que viene teniendo occidente en África el jefe de defensa alemán Boris Pistorius expresó la preocupación presunta, preocupación por la influencia que ejerce Rusia en el continente africano y manifestó que Occidente se enfrenta a un cambio geopolítico en el cual pierde terreno sus declaraciones. La realizó durante un debate sobre el despliegue de tropas alemanas en Níger por parte de la Unión Europea para mitigar, según ellos, la ola de violencia que vive en Mali. Las narrativas. Y ofertas rusas parecen ganar terreno allí, la comunidad occidental está perdiendo terreno y el Sahel es y seguirá siendo estratégicamente relevante precisamente por esta razón, especialmente dada la presencia rusa en la región. A finales de marzo, el diputado del Parlamento congoleño Jeremy Lesova manifestó que todo el continente está tomando más activamente actitudes a favor de la cooperación con Moscú, lo cual contrasta con la visita del presidente Emmanuel Macron, que fue tirado de tratar a los países africanos de forma paternalista en vez de verlos como verdaderos socios. La empresa estatal rusa Gazprom anunció que ha aumentado sus reservas de gas, convirtiéndose así en una de las mayores reservas del mundo a finales del año pasado. El grupo Gazprom tenía 35 billones de metros cúbicos de reservas recuperadas. Hoy las reservas son para 100 años a nivel mundial. La reserva de gas natural de gigante ruso Gazprom llevan aumentando 18 años consecutivos por encima de su producción actualmente, que asciende a 412 mil millones de metros cúbicos, seguido por la empresa nacional de China Petrochina. Epsom, Móvil y Sinopec. El mundo podría enfrentar temperaturas récords a finales del 2023. Según los pronósticos de especialistas en temas climáticos del mundo, el planeta podría enfrentar temperaturas récords a finales del 2023 o en 2024 debido al regreso anticipado del fenómeno meteorológico El Niño y el cambio climático con la Niña. La fase cálida del patrón climático. El Pacífico Ecuatorial, que se asocia con temperaturas récord a nivel mundial y alteraciones de todo el planeta, aumenta el riesgo de fenómenos extremos a pesar de la presencia del de niño o la niña que ha experimentado el planeta en los últimos tres años. El calentamiento global podría empeorar con temperaturas provocadas por este fenómeno natural.